El trabajo que se está llevando ahorita a cabo es este, consecuencias porque nuevamente este, los talamontes ingresaron a la comunidad a seguir este, desbastando, entonces de esta manera nosotros este, estamos en espera de, de poder combatir. Este, evitar el que sigan entrando a, a talar nuestros bosques. Vinimos y cercamos. Pensamos que nos iban a respetar con la cerca, pero no, no, no, no han respetado la cerca. Tuvimos la necesidad de traer las máquinas y abrir las, la zanja. Por eso aquí ya se abrió desde aquí, esta parte que arriba. Antes nos fuéramos más allá para poder ubicar la, lo que la guardarraía. Pues realmente el, el apoyo se le pidió tanto este, se le mandó una solicitud a, tanto al Consejo Mayor como a bienes comunales entonces ahorita pues el Consejo de el Consejo de Administración o, o el Consejo Mayor mandaron este, una máquina y bienes comunales este, trae trabajando otra otra máquina pero que están viendo aquí para este, para así evitar y que sea un trabajo este, pues más que nada en, en conjunto, que sea un trabajo para realmente el beneficio, pues es para toda la comunidad y nosotros como Cuadra Bosque pues nos venimos aquí solamente a apoyar y que pues no puedan o evitar el que gente venga a intimidar a la gente que está haciendo el trabajo. Pues estamos ahorita, la información que tenemos es gente de acá de, de Los Llanos. El vecino de aquí de, de lado, este, son los que están eh, entrando ahorita con lo, lo, lo de la tala es este hasta ahorita el, la información que nos han dado Entonces, este, pues, hasta por el momento no los hemos encontrado Los otros que pues, no entran diarios sino que entran salteados pues, por eso es difícil agarrarlos Esperamos que algún día los encuentremos para Ahora sí, sancionarlos o de alguna manera llevarlos a, pues a que procedan por el daño que le están haciendo a, a la naturaleza. ¿no?